Módulo académico de aprendizaje, gestión de la calidad del proyecto. Actualmente, las organizaciones tanto públicas como privadas se enfrentan a un reto enorme en el área de proyectos desde el sector público a nivel macro se disponen de varios instrumentos de planificación por medio de los cuales los diferentes niveles de gobierno y demás actores de la sociedad plasman y dan sus lineamientos sobre la visión integralidad y sostenibilidad del territorio por ejemplo los planes de desarrollo planes de ordenamiento territorial (POT), planes decenales sectoriales entre otros sin embargo todos estos planes tienen en común que solo pueden materializarse a través de la formulación, estructuración y ejecución de proyectos. Se pueden tener planes excelentes, pero si los proyectos que se derivan de estos no se formulan y estructuran adecuadamente, dando cuenta de las realidades del territorio, no se logran los objetivos. Asimismo, si dichos proyectos se formulan y estructuran muy bien, pero la etapa de ejecución no se lleva a cabo de manera exitosa, no se cumple con el objetivo de proveer bienes y servicios de calidad a las comunidades ni se impacta positivamente en las condiciones de bienestar de dicha población. Teniendo en cuenta lo anterior, el módulo comprende dos unidades didácticas. La unidad 1, denominada Gerencia del Proyecto, en la que se abordarán temas tales como Áreas de conocimiento y procesos en la gestión y control de un proyecto Componentes de inicio de un proyecto Análisis de la gestión de un proyecto para planear la ejecución Diseño del plan de control del proyecto en el acta de inicio Y finalmente el plan de dirección de un proyecto empleando buenas prácticas, siguiendo los lineamientos del PMI en la segunda unidad denominada «Gestión de la calidad del proyecto» se abordarán temas como «Lecciones aprendidas sobre la ejecución y gestión de calidad de proyectos y elementos requeridos para la elaboración de indicadores e instrumentos que permitan recibir a satisfacción el proyecto». Para alcanzar la competencia establecida para la propuesta de formación de este módulo, se proponen actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y tareas interactivas de aprendizaje, diagnósticas, formativas y sumativas, a través de las cuales usted aprenderá a gerenciar proyectos teniendo en cuenta parámetros internacionales de calidad y buenas prácticas.